Hola, en este video voy a explicar qué se puede hacer si un DT es rechazado. Hay básicamente tres alternativas que se pueden realizar y van a depender de diferentes cosas. En resumen, las tres alternativas son las que están acá arriba y dependen si el último documento generado se puede eliminar, por ejemplo, y generar nuevamente en general. Si no es el último documento generado, o sea, generamos nuevos documentos después de ese y no por recuperar el folio por X motivo, recuperar el folio significa que tengo que retrocederlo, en ese caso el documento, se, el folio se pierde y el, y el folio es que anular un impuesto interno. Y la tercera alternativa, que es la ideal, es que el documento, eh, sí se recupera el folio. ¿ya? Para más detalles voy a, eh, se agregó este diagrama que muestra todos los posibles escenarios. Entonces, este es el diagrama de flujo de lo que se debiera hacer en caso de que un documento sea rechazado lo primero sería, bueno, obviamente verificar que el documento esté rechazado esta verificación se hace en la página de LibreTE al momento de actualizar el estado es súper importante que al actualizar el estado el sistema indique aquí que el documento está rechazado ya que si en el fondo no se actualiza el estado por mucho que el documento esté rechazado en un impuesto interno si libre de no se entera no, el sistema nunca va a saber que está rechazado y no va a permitir hacer todo el proceso entonces cuando está rechazado aquí es porque realmente sabemos que está rechazado en el sistema entonces cuando el documento detectamos que está rechazado lo primero que hay que hacer es verificar el motivo ¿ya? por lo general el motivo aparece como una descripción debajo de eh, este texto y aquí aparece un texto que indica cuál es el motivo del rechazo si el texto no aparece, como en este caso, es muy probable que esté configurado con eh, consulta vía servicios web. ¿ya? Hay dos formas de consultar los estados en LibreTE. Una es directamente a través del servicio web en puesto interno, la cual es más rápida, pero tiene el problema que no entrega los detalles. Detalles que son importantes en estos casos, cuando están rechazados los documentos. Y la otra opción es la opción de eh, los documentos, perdón, la consulta del estado a través del correo electrónico, que esa demora un poco más, pero sí entrega el detalle. Estas opciones se configuran en la empresa... Y como recomendación siempre súper importante Que el estado de se consulte vía correo electrónico Y nunca vía servicio web ¿ya? ¿Por qué? Porque, porque vía servicio web no nos va a entregar los detalles necesarios Para poder saber por qué está rechazado el documento Bueno, en este caso está vía servicio web Por un tema de que saber De poder hacer la consulta más rápido simplemente Y no esperar que nos llegue el correo de impuestos internos para hacer este video ¿ya? Pero en general eh, el consejo es que eh, hagan la consulta vía correo electrónico Bueno, entonces con la descripción del mensaje de por qué está rechazado, que es la que aparece acá abajo, y que por lo general el error del, eh, los errores pueden ser, por ejemplo, que falta la comuna, que falta el giro, eh, que no hay una nota de crédito asociada, o sea, perdón, una nota de crédito no, no, no tiene una factura asociada. ¿ya? Hay mucho de eso, muchos errores que también están controlados por el sistema, pero hay otros que eh, se le dejan al usuario y se asume como los datos se envían, supuestamente se envían bien, eh, no debiera fallar. ¿Qué, dato, ¿Qué errores están controlados hoy en día? Bueno, lo de las notas de crédito, por ejemplo, no se pueden emitir si no tienen referencia. O, por ejemplo, eh, los errores de esquema. Ya no debieron haber ya errores de esquema. Pero igual eventualmente podría haber algún error. Por ejemplo, eh, el caso de documentos sin común o sin domicilio. O sin giro. ¿Ya? Bueno, cualquiera sea el motivo del rechazo, lo importante es que lo tengamos identificado, ya para poder saber por qué el documento estaba malo y poder corregirlo. Luego el siguiente paso sería descargar el PDF del documento Este paso es importante porque en el fondo El documento que vamos a tener que generar Es el mismo documento que ya Teníamos emitido Entonces es importante que tengamos el documento En PDF Lo pueden descargar en PDF, lo pueden imprimir Ustedes pueden revisar ahí Pero la idea es que lo tienen que tener Tienen que tener los datos Donde está el folio, donde está el rudo que se emitió Los datos, el producto, etc. Entonces ya tenemos el PDF Y lo siguiente ahora es ya directamente Eliminar el DTR rechazado para esto, nos vamos a la opción del documento y hacemos clic en eliminar documento Esta opción solo aparece cuando el documento está rechazado en el sistema Por eso es importante que esté rechazado por el sistema Si el documento no estuviese rechazado, o sea, todavía no supiéramos el estado que tiene el documento No lo vamos a poder eliminar Entonces ahora que sí sabemos que está rechazado, lo eliminamos simplemente Y con eso el documento fue eliminado Al ser eliminado el documento, el documento ya no existe más en LibreT Y obviamente deja de estar rechazado porque ya no existe una cosa importante, los documentos rechazados tampoco existen en impuestos internos ya, es un error, de hecho acá está destacado, está muy importante eh, es un error tratar de hacer una nota de crédito para un documento rechazado ya que los documentos rechazados no fueron aceptados nunca por impuesto interno, por lo tanto no son documentos válidos ya, por lo tanto, un documento rechazado en libre T, eliminándolo ya está resuelto el tema del, eh, de, de que existe un documento rechazado ¿qué viene ahora? bueno, ahora viene la parte de si emito o no emito un nuevo documento y se recupero o no, recupero un folio y, ahí, y aquí es donde se abre el abanico con distintas posibilidades la, la opción más simple pero que no es la que nosotros recomendamos es al principio si no deseamos recuperar el folio o sea, recuperar el folio no queremos recuperarlo lo que se hace en ese caso es simplemente anular el folio en impuestos internos o sea, por ejemplo, el folio 1 que era en este caso, si no lo queremos recuperar porque no lo vamos a usar o por cualquier otro motivo nos vamos acá a esta página Colocamos los datos Y esta página de impuesto interno Colocamos los datos de la empresa el, el tipo de documento que queremos anular Y la siguiente parte nos va a pedir Seleccionar el CAF Y finalmente el folio exacto que queremos anular ¿Ya? Y con eso se acaba ¿Ya? Si nosotros queremos anular el folio de impuesto interno Con eso se acaba no hay, Y no hay que volver a emitirlo ¿Qué implica anular el folio de impuesto interno? Implica que ese folio queda nulo Y no se puede usar para emitir un documento ¿Ya? Eso es súper importante pero ¿por qué no nos gusta ese, esa solución? Porque si ustedes eliminan si ustedes eh, eliminan los documentos y anulan los folios de impuesto interno El impuesto interno le va a decir, por ejemplo, me pidieron 10 folios, anulaste 3 Entonces en la siguiente timbraje te doy 7 Porque en realidad de los 10 que me pediste anulaste 3 Entonces la parte de anular folio eh, afecta también a la parte del timbraje Entonces por eso nosotros recomendamos siempre tra tratar de recuperar los folios Ahora, ¿bajo qué escenario no se puede recuperar el folio? Generalmente la recuperación de folio implica, o siempre mejor dicho, implica detener la emisión de documentos. ¿Por qué? Porque hay que retroceder, hay que retroceder el, el, el folio, ¿ya? ya sea de manera automática o de manera manual. Por lo tanto, para hacer eso no puedo emitir nuevos documentos entre medio, porque puede venir otro DTE que me ocupe el folio que yo quería recuperar y al final obviamente eso termina siendo un desastre. Entonces, para poder recuperar un folio, siempre va a haber que detener la, eh, la, la emisión de documento. En una futura versión de LibreTE se está considerando, y todavía no es seguro, pero se está considerando que el folio pueda ser asignado manualmente. Específicamente para estos casos. Ya, hasta ahora la emisión de los folios es centralizada, ya, es centralizada y controlada por LibreTE. Ustedes no pueden decidir qué folio quieren usar en un documento. Ya, pero eh, eh, hemos detectado que para estos casos, sobre todo los rechazos, sería interesante quizás cont contar con esa opción. ¿ya? Pero eso todavía se está analizando y por el momento la única forma de recuperar un folio es de deteniendo la emisión. ¿ya? Entonces, si queremos recuperar el folio, hay nuevamente dos cosas que pueden pasar. Si es que era el último documento o si es que no era el último documento, que es esta opción que está acá. ¿ya? Si es que era el último documento, o sea, nos vamos para acá abajo... Eh, aquí viene una nueva pregunta Que es si es que el documento está entregado o no ¿Por qué es importante saber si es que era el último documento o no? Porque si el documento rechazado era el último Cuando eliminaron el DTE Cuando hicieron esta eliminación acá arriba El folio retrocedió automáticamente O sea, por ejemplo Si el, el, el, folio, el, el último folio usado era el 1 El siguiente folio era el 2 Ustedes eliminaron el documento 1 El siguiente folio sigue siendo el 1 ¿Ya? Porque era el último. Eso pasa solamente cuando se elimina el DTE del último folio que se usó. ¿Ya? Si, usted, si, el, si, el, si el DTE que eliminaron no es el último usado, no se retrocede automáticamente. ¿Ya? Entonces eso es importante. Entonces, si era el último, lo único que hay que de, de, definir después si estaba o no entregado el documento al cliente. ¿Por qué es importante definir si estaba o no entregado? Porque si el documento estaba entregado, se debe emitir el DTE nuevo, con lo, obviamente con las correcciones para... Eh, eh, poder corregir la redundancia el, el rechazo eh, se debe emitir el documento usando los mismos datos del PDF ¿qué significa los mismos datos? significa que el, el folio debe coincidir la fecha de emisión debe coincidir el receptor debe coincidir y los montos deben coincidir ya ¿por qué? porque esos datos son los que eh, ustedes le entregaron ya a su cliente o sea, ustedes le entregaron una factura con cierto folio con cierta fecha, con un cierto root y con un cierto valor ¿Ya? por lo tanto por eso es importante guardar el PDF Porque tenemos que emitir el documento Con los mismos datos Ahora, si el documento no está entregado al cliente Podemos emitir simplemente un nuevo DTE Ya sea, podemos emitir un nuevo DTE Con los mismos datos, con otros datos Incluso podemos emitir un nuevo DTE para otro cliente Porque después de todo el documento Nunca fue entregado al cliente, o sea, el cliente nunca se enteró Que ese documento era para él ¿Ya? En cualquiera de los dos casos, ahí termina el proceso Como el documento era el último eh, Se va a emitir con el folio que corresponde Y no hay que hacer nada más el caso más complicado es cuando el documento no es el último. El documento que estaba rechazado. En ese caso lo que hay que hacer es retroceder el folio. Para retroceder el folio hay que ir al mantener de folios. Seleccionar el tipo de documento. Hay que anotar este número en algún lado. Porque después lo vamos a tener que volver a colocar como estaba. Y luego retrocedemos. Por ejemplo, al 1. Entonces ahora el siguiente folio es el 1. Y luego viene nuevamente la misma consulta, si el documento está o no está entregado. Y eh, al igual que el caso anterior, si el documento está entregado, emitimos el documento usando los mismos datos del PDF. Y si el documento no está entregado, emitimos un, un nuevo DTE, ya sea con exactamente los mismos datos o unos diferentes. ¿Ya? En cualquiera de los dos casos, una vez que terminemos de emitir el documento, aquí el documento va a salir emitido con el folio que retrocedimos, en este caso el folio 1 cuando terminemos de emitir el documento es súper importante restaurar el folio y dejarlo como estaba ¿por qué? porque si no lo dejamos como estaba el siguiente folio después del 1 va a ser el 2 y como este no era el último documento el folio 2 va a estar ocupado y eso obviamente va a generar un, un, un error y no va a permitir que el documento se genere entonces, una vez que terminen de emitir o recuperar el folio de un documento que no era el último o sea, donde tuvieron que retroceder es súper importante volver a la, al mantenedor editarlo nuevamente y dejarlo como estaba y ese es todo el proceso bueno, obviamente aquí no se explicó la parte de la emisión del documento usando los datos del PDF descargado o usando otros datos porque en el fondo eso es parte de la emisión del documento que está explicado en, no, en otros videos pero lo importante es que eh, básicamente que si quieren recuperar el folio o no quieren recuperar el folio, esa es una pregunta importante si quieren recuperar el folio tienen que hacer este proceso que está acá, que es más largo pero que sería el proceso ideal, si no lo quieren recuperar a nueve impuesto interno. Y después la otra diferencia está en si era o no era el último documento. Y finalmente si es que fue o no fue entregado al, eh, al cliente. De todo este diagrama, una de las partes más importantes es la parte de si está o no está entregado al cliente. ¿Ya? Porque si el documento fue entregado al cliente o fue enviado por correo tiene que ser emitido con exactamente los mismos datos ahora, ¿qué pasa si por X motivo no podemos emitir el documento con exactamente los mismos datos? bueno, en realidad no queda otra que emitir los documentos con otros datos con otro folio, con otra fecha, etc. y en ese caso lo que hay que hacer es contactar al cliente y pedirle que cambie el documento por el nuevo por ejemplo, que no considere el documento que se le emitió que lo deseche directamente porque ese documento no es válido, porque recuerden que está rechazado. Que lo deseche, ni siquiera que lo, que, que lo ingrese y lo anule. Porque no se le va a hacer nada de crédito por ese documento. Sino simplemente que no lo considere y considere el nuevo. Ya. Ahora, para evitar tener que hacer ese contacto con el cliente y explicarle que tiene que cambiar el DTE, es que lo ideal es eh, emitir el documento usando los mismos datos del PDF. Bueno, ese es el video explicando... Eh, el diagrama y explicando un poco en la página Cómo se hace el tema de recuperar eh, Los folios de un DT rechazado Y qué hacer cuando un DT está rechazado bueno, Como siempre en caso de que tengan consulta pues, eh, hacerla en este mismo video O contactan a través de soporte en caso de que tengan soporte Muchas gracias por haber visto el video